Las personas que utilizan su dinero para apostar de manera patológica se les conoce como ludópatas. Lo interesante de la ludopatía es la manera de funcionar en el cerebro. El juego patológico es la única adicción que llega a producir niveles tan altos de activación cerebral como los que puede producir una droga. Por eso ahora puedes entender por qué cuando juegas baraja o asistes a un casino pueden haber pasado muchas horas sin haberte dado cuenta. Es obviamente porque durante todo este tiempo se estuvieron activando neurotransmisores como dopamina o adrenalina. Por eso no pudiste percibir tu cansancio o desvelo.